Hola, hola, queridas amigas, ¿cómo están? Karina Parra les saluda por acá, directora de ventas y mentora de emprendedoras. Hoy vamos a hacer un lindo sticker en WhatsApp web para eh, saludarnos, conmemorarnos, felicitarnos eh, por el Día de la Mujer. Entonces, rápidamente, vamos a hacer este lindo sticker para que ustedes puedan compartir en grupos para que puedan enviarles a la persona que, que ustedes estimen conveniente saludar en este día tan bonito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro WhatsApp web, vamos al clip que tenemos abajo donde nosotros ingresamos nuestro mensaje, vamos a hacer clic sobre el circulito azul que dice sticker. Va a abrir una ventana en donde nosotros vamos a ver nuestros archivos y yo seleccioné un, eh, una imagen que quiero usar para mi sticker, que es este corazón y lo vamos a abrir. Entonces WhatsApp lo va a llevar a este lienzo y con estos puntitos nosotros podemos agrandar o achicar la imagen y con este la podemos voltear. ¿Ya? En este caso yo quiero que esté eh, en la misma dirección y lo que voy a hacer es que con la tijerita lo voy a recortar eh, por el contorno. Así. En, este, en, en esta parte hay que tener un poquito de pulso. Bien. Listo, entonces cerramos aquí y vamos a recortar nuestro corazón. Lo voy a repasar porque mi pulso no está muy bueno. Pero ya va. Ahí con tiempo nosotros vamos perfeccionando la imagen para que quede de todo nuestro gusto. Entonces vamos a cerrar aquí. Ay. Listo. Y vamos a colocarle un texto porque hoy quiero saludar a las socias imparables de nuestro equipo. Vamos a colocar un texto aquí. <coughs> un corazón para las mujeres imparables. Si están muy grandes las letras, ustedes van al puntito y lo acomodan. Ahí. Entonces, ahora quiero eh, cambiar el tipo de letra. Voy a colocar esta. Pero además quiero insertar otro, otro texto. Le quité el fondo y voy a colocar que van, que van por sus sueños y voy a colocar una letra cursiva quiero que eh, entonces voy a la de posición para poder ajustar el tamaño y lo voy a poner aquí abajito quizás rojo quizás naranjo quizás otro color Voy a dejarlo así y vamos a ponerlo un poquito más grande, ahí, que van por sus sueños. Entonces voy a hacer otro texto que diga un negrito, entonces va a ser un corazón para las mujeres imparables que van por sus sueños. ¿Qué les parece? Y eh, lo vamos a enviar. Ya con eso su sticker está listo. Quizá le puedo quitar el fondo, colocar fondo. Creo que con, con el fondo queda mejor. Y lo vamos a enviar. Y con esto automáticamente va a quedar listo su sticker, un corazón para las mujeres imparables que van por sus sueños. Un besito grande, síguenos para más tips.